Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich, desde la virtualidad del Museo Malvinas. Bueno, como siempre mencionamos, quienes se están sumando, quienes nos están viendo, eh, aprovechen para seguir nuestra página de Facebook, nuestra cuenta eh, en Instagram, suscribirse a nuestro canal de YouTube para que les lleguen notificaciones con todo contenido virtual relacionado con Malvinas y nuestra soberanía. Y quienes están viendo ahora mismo, digamos, la transmisión, los invitamos a saludarnos del chat, tanto de Facebook como de YouTube, y que nos digan de dónde son, porque nos ven en este marco de la virtualidad desde todo el país, y bueno, nos jactamos de ser un programa federal, nacional y federal. Bien, el, el tema de hoy eh, me parece que es, es muy interesante, todos los temas parecen interesantes, pero este tiene algo quizás de, de distinto, que es abordar. Malvinas, sigo ¿sí? las discusiones de soberanía Malvinas, desde la perspectiva de alguna manera de la provincia de Misiones. Pero no solamente desde la perspectiva exclusivamente de la guerra, sino tratar de digamos, abordar qué es la provincia de Misiones, tratar de tener una aproximación respecto de su identidad histórica, cuáles fueron los procesos históricos que atravesaron la construcción de la soberanía en esa parte del norte de nuestro país, y poder hacer una vinculación, por supuesto, con la construcción de soberanía en Malvinas y en el Atlántico Sur. Así que, ¿quién mejor que para poder hablar y conectar todos estos temas desde Posadas Misiones y que también ya formó parte de este ciclo, con nosotros el historiador Pablo Camogli. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Un gran gusto. Bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando, nos están viendo y bueno, un abrazo grande, como siempre, a toda la gente ahí del Museo Malvinas, ese espacio tan lindo que tenemos los argentinos en, en Buenos Aires para, para tener vivas las memorias de, de Malvinas y sus significados. Bien, hace poco fue el 9 de julio, hace relativamente poco, y yo vi que en redes sociales, voy a decir como disparador, pero no, no me quiero adelantar, mandaste un saludo muy interesante que a mí me hizo reír mucho, que es que desde, desde la Liga de los Pueblos Libres dijiste... Saludo a, a, las a las demás provincias ¿no? que se encuentran en el Congreso de Tucumán, o simbólicamente en el Congreso de Tucumán, que proclamaron su independencia. Sin antes de adelantarnos a la guerra de independencia, pero vamos a dejar esto picando en el aire como disparador. Cuéntanos un poco, sobre todo para quienes no conocieron la, la, la provincia de Misiones, qué es la provincia de Misiones, cuáles son sus características geográficas, por qué no sus características geopolíticas, más allá de la postal que nos llega a Buenos Aires de las famosas cataratas. Bueno, sí, yo todos los 9 de julio siempre hago ese mismo saludo, digamos, saludo a las provincias hermanas con las que hoy nos integramos en la Argentina y que declararon su independencia en Tucumán, porque bueno, hay toda una discusión al respecto, bueno, discusión no, hay una certeza al respecto de que, bueno, las provincias del litoral no estuvieron presentes en Tucumán y por ende declararon su independencia en otro momento, algunos creemos que pudo haber sido el 29 de junio de 1815 y hay otros que dicen que no está claro, pero claramente... En Tucumán no estuvimos, eh, y no fue porque no queríamos ser independientes, sino porque ya nos sentíamos independientes. Y eso tiene que ver con, o esa parte de la historia se explica porque hay un proceso histórico más amplio que es el de la, el de la historia regional, y Misiones es, yo te diría que la misiones de hoy en día, esta provincia de la que yo vivo, parte de la, de la, de la República Argentina, es el resultado de un largo proceso histórico de conformación. De, de un proceso histórico de conformación de un territorio, fundamentalmente, de, y de un territorio entendido como región, que por supuesto es mucho más amplio a lo que hoy es la provincia de Misiones, que es esa, esa franjita de arriba a la derecha, en el extremo noreste del país que, que, vemos, que ven los argentinos, eh, que, que es raro, porque digamos... Esa, esa forma limítrofe, ¿cómo, ¿cómo terminó conformándose? Bueno, se conformó con un largo proceso histórico, en donde en un territorio fue ocupado eh, o hegemonizado en términos socioculturales por diversas culturas, eh, desde los pueblos originarios, fundamentalmente la, la cultura guaranítica, que fue muy importante, hasta lo que somos hoy en día, que somos una, una mezcla, una diversidad enorme, porque, bueno, somos la sumatoria de todos esos procesos históricos, y en términos institucionales, somos lo que quedó comprendido entre el río Paraná, que tenemos este, hacia el oeste, y el río Uruguay, y el río Iguazú en el norte, que, que, que digamos, abrazan el actual territorio de Misiones. Misiones tiene prácticamente todas su frontera, sus fronteras, sus límites son eh, de, de, de, de, hídricos, son ríos, salvo con la provincia de Corrientes, que son una franja de 100 kilómetros, que es lo, lo único que nos une al resto de la Argentina, el resto de toda nuestra frontera, es este, internacional. Eh, entonces, bueno... Somos un, un espacio de, de territorio pequeño, eh, que, que fue fruto de la construcción de los estados nacionales en algún momento, eh, y que y ahí adentro se fue conformando una sociedad muy diversa, con la llegada de los inmigrantes, los aportes de los criollos, mucha gente de las provincias que, que ha venido a vivir a misiones en, en las últimas décadas, rosarinos, porteños, cordobeses... Este, entre rianos, chaqueños, hay un montón de gente del Chaco, además de los países vecinos, paraguayos y brasileños, que están por toda la geografía provincial, y toda la herencia inmigrante, que es la que conforma, a, a, digamos, a lo que fue el territorio nacional de Misiones, bueno, se conforma con la llegada de los colonos inmigrantes, y que vivimos en una geografía este, privilegiada, por lo menos para nosotros, que es la selva, la naturaleza, eh, que por supuesto no es la misma, la misma selva que había hace 100 años, pero de todas formas Misiones sigue siendo una de las zonas, la, es la zona del país de mayor biodiversidad de, de toda la Argentina, y protegida, con reservas de, de distinto tipo, y que es un poco el marco natural en el que vivimos y en el que nos desarrollamos. Eh, después, por supuesto, tenemos los problemas sociales de pandemia, pero además de, una, de un país construido muy, y, y, y centralizado, su poder económico en, en la región central del país, y, y bueno, a partir de ahí trata, se, se trata desde hace unos años de llevar un proyecto, un proyecto más autónomo, de desarrollo autónomo en la provincia en términos políticos, que tiene además una traducción en términos historiográficos, en que tanto desde el Estado como desde la sociedad en su conjunto, hemos empezado a preguntarnos si el relato histórico de Misiones que, que teníamos adoptado era, era tan así, o si en realidad había que, que empezar a buscar otro tipo de, de respuestas a partir de hacernos otras preguntas. Y bueno, yo estoy un poco embarcado en toda, en toda esa transformación historiográfica que está viviendo la provincia de Misiones, que como historiador es algo excitante, digamos, porque me, me, me, me, me invita a, a plantearme preguntas que, que hasta aquí no existían, y eso está bueno a la hora de, de investigar en términos históricos. Bien. Vamos bien para atrás, digamos, en el tiempo, porque Misiones es una, es una provincia, o es una región, si se quiere, para hablar en términos más correctos, que tiene una gran riqueza también historiográfica, digamos, fue un espacio que no es solamente hoy de frontera, supongamos, entre la República Argentina y el Brasil, sino que siempre fue un espacio donde convivieron tensiones geopolíticas, de no de hace 50, 100, sino casi 300 y más años. ¿Cómo fue ese inicio de, de, esa, de esa región? con eh, el inicio de la colonización española, supongamos siglo XVI, siglo XVII, el tema de las misiones jesuíticas y esa vinculación con, con los guaraníes. Y después, si querés ya me adelanto, pero, porque quizás lo, lo desarrolles, ¿cómo fue ese famoso punto de inflexión en el siglo XVIII con eh, las reformas borbónicas? Bueno, mirá, la, digamos, de, esta región, que era la región guaranítica, va a sufrir el debate de, de la conquista... Desde dos, desde dos focos, digamos, de, de poder, que uno va a ser Asunción, que va a ser el polo español, desde donde se van a sentar los españoles, que ingresan por el estuario del Río de la Plata, funda primero Buenos Aires, la famosa primera fundación, que no prospera, eh, y de, de ese grupo es el que va a fundar después Asunción, y desde Asunción se va a reconquistar, digamos, se va a hacer la segunda fundación de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, etc. Desde Asunción... este van a empezar los primeros vínculos con, con el pueblo guaraní, eh, y desde San Pablo, los portugueses van a hacer exactamente lo mismo. Este, por supuesto, cada uno con, su, con sus modelos de conquista, con sus formas de apropiación del trabajo in, indígena, que ese era uno de los objetivos que tenían, porque digamos, este, llegaron a una región que no estaba provista de, de recursos mineros, que era la plata o el oro, como la región andina, entonces tenían que buscar otro, otro, otras formas de apropiarse de la riqueza, y lo van a intentar hacer apropiándose de la fuerza del trabajo indígena. Los españoles a través del sistema de la encomienda, y los portugueses a través del sistema de la esclavitud, básicamente. Entre medio de esos dos grandes espacios, pensemos en Asunción y pensemos en San Pablo, en el medio queda la, el pueblo guaraní. Eh, que era, eh, había hegemonizado toda esa región a partir de un proceso migratorio que está estudiado antropológica y arqueológicamente, eh, eh, y se encuentran, digamos, con esos, ese otro que aparece tanto por Asunción y por, y con, y por San Pablo. Con, con, con estos dos van a tener los guaraníes, van a, re, van a tener actitudes eh, diferentes a partir de su propia cosmovisión, digamos, y a partir de, de algo que los guaraníes van a tener durante muchísimo tiempo que es una gran capacidad de interpretar al otro que aparecía, digamos. Estos conquistadores tan distintos, tan diferentes, irrumpen en el escenario, y los guaraníes entran en contacto con ellos, y los interpretan de una manera específica, y buscan una respuesta específica. Con, con los españoles en un principio fue de acercamiento, eh, casaron a sus hijas, a a establecieron relaciones de parentesco, digamos, con la idea de replicar la idea de la reciprocidad, algo que por supuesto rápidamente quedó en evidencia que, que no funcionaba porque no había reciprocidades de la lógica de los españoles, y no había una, una lógica de conquista, y esto genera las primeras tensiones con los guaraníes que lo que hacen es replegarse, se alejan de Asunción, ¿sí? le hacen un vacío, digamos, a los españoles y le generan un gran problema porque los dejan sin mano de obra, este, eh, se dan cuenta que ese, ese es el problema que van a tener los españoles y bueno, empiezan toda una serie de tensiones, incluso de algunas luchas armadas con los españoles. Con los portugueses va a ser peor la situación porque no va a haber ninguna posibilidad de, de interpretar algún tipo de relación de parentesco, de reciprocidad ni nada, porque los portugueses venían, los cazaban y se los llevaban como esclavos a los guaraníes. Entonces van a, va a, haber, van a aparecer formas de resistencia a estos modelos de la conquista y en ese momento aparecen las órdenes religiosas, que aparecen en todos, los, en todos los lugares en donde los conquistadores tenían algún tipo de problema, porque el pueblo originario que estaba, digamos, enfrente, mostraba forma, se resistía, no permitía la conquista, o porque había una zona de conflicto entre España y Portugal, entre los espacios conquistadores, como, como era esta zona del espacio guaranítico, aparecen las órdenes religiosas. Primero los franciscanos y después los padres de la Compañía de Jesús, que van a ser para los liderazgos guaraníes una tercera alternativa de, de conquista. ¿no? Digamos La conquista en un momento se torna medio que avasallante para, para los guaraníes, y aparecen de golpe los jesuitas, este, a los cuales va, frente a los cuales también va a haber una, eh, una resistencia por parte de los caciques guaraníes, incluso Roque González de Santa Cruz, que es un personaje bastante conocido, que le da nombre al puente, que une a posadas con encarnación. Fue un padre jesuita asesinado, muerto durante una de las rebeliones lideradas por, por el cacique Ñezú, que no sé por qué el puente no se llama San Roque González de Santa Cruz y yesú porque son los dos personajes de un mismo momento histórico, solo que uno era jesuita y el otro era un líder espiritual guaraní. Este, pero bueno, recordamos a uno solo de esta historia, al otro lo, lo, lo tratamos de olvidar. No, está eh, bien bueno, que tenés... me esto, porque nosotros ya desde el programa venimos hablando hace un montón, por ejemplo, cuando hablamos de Malvinas, de Darwin, Fitzroy, cómo queda olvidado el gaucho Rivero, Oliver Net, y, y creemos de alguna manera que discutir la toponimia, aunque parezca un uh -huh. puente, algo que sea algo tan nimio, es también una forma de construcción de soberanía. Perdón, ese pequeño Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, lo cierto es que aparecen los jesuitas. Eh, y luego de alguna, de, de alguna resistencia primera, eh, los jesuitas van ganando la confianza de los guaraníes, porque no los quieren ni encomendar, ni no los quieren esclavizar, ni más ni menos, digamos. son dos cuestiones bastante importantes, pero además empiezan a mostrar, eh, esto me lo dijo una vez Carlos Peix, que es un gran investigador de las cuestiones jesuíticas, eh, y me dijo, los, el éxito de los jesuitas fue que ellos hicieron una elección preferencial por los guaraníes, que es una frase que remite a, lo, a, a, a los curas tercermundistas, digamos, y que me pareció genial para entender por qué es que los liderazgos guaraníes, los caciques guaraníes, que tenían toda una estructura ancestral de organización política, de, de distribución del poder, de gestación de alianzas, digamos, son un pueblo interesantísimo en términos de organización, qué es que ese pueblo termina aceptando a los jesuitas, digamos, ¿no? Y es por esta cuestión de que los jesuitas les ofrecieron a los guaraníes un modelo de conquista conquista espiritual, sí, porque los guaraníes tenían que modificar patrones de conducta, y tenían que modificar sobre todo su forma de interpretar al mundo, y sus dioses, y, y, digamos, y, y modificar muchas de esas cuestiones, abandonar la poligamia, por ejemplo, y adoptar la monogamia que imponían los jesuitas, a cambio de la autonomía. La, por supuesto, los guaraníes, no, no decía autonomía en la época, ¿sí?, este, porque si no, es, es un término que usamos nosotros para entender el significado. Le permitieron a los guaraníes seguir viviendo según ellos mismos, ¿eh? Eh, eh, y, y, y su, su, según su propia forma como de el, ser. Perdón, como Ande, una alternativa a la encomienda y a la esclavitud, digamos, ¿no? exactamente Exactamente, nosotros tenemos esta alternativa, que ustedes vivan en estos pueblos, en estas grandes ciudades que nosotros vamos a formar, que en cierta medida incluso replican la forma de organización de la aldea guaraní del Tecoá, que es con un espacio central y casas alargadas a los costados, los pueblos jesuitas replican eso, porque los jesuitas, para, para darle comodidad, digamos, al guaraní de, de llegar a ese espacio, trataron de que, que, que, que, el, que el espacio urbano sea lo más similar posible. Y toda este, esta propuesta que van desarrollando los jesuitas y con la que van conquistando espiritualmente a los guaraníes, se va a terminar de sellar en un pacto, en una alianza definitiva, que es la que cierra, digamos, esta etapa de construcción de las misiones para pasar a una etapa de auge, con la batalla de Embororé. Y ahí entramos al tema de la soberanía. La batalla de Embororé en 1641, cuando los portugueses atacan sistemáticamente las misiones, llegan hacia la costa del río Uruguay, eh, y son detenidos por un ejército organizado por los jesuitas y liderado por eh, Nicolás Nyingirú, que era un, un general de Concepción de la Sierra, un pueblo acá de misiones, del sur misionero, este, que era un poco la que fue, se va a convertir en la capital de las misiones. Eh, este ejército guaraní detiene a los portugueses cerca de Panambí, en la batalla famosa de Mororé en 1641, eh, y, y detiene el avance de los portugueses, que no sabemos hasta dónde podría haber llegado, digamos porque los portugueses este, siguen y siguen. Hoy el río Uruguay es la frontera entre Argentina y Brasil, digamos, en es, es el mismo lugar que defendieron en, en 1641 los guaraníes, eh, es la frontera entre Argentina y Brasil, entonces... Eh, claramente eh, es un primer hito, si se quiere, en la construcción del límite de la soberanía argentina, misionera, este, entre Misiones y Brasil, esta, esta batalla, que selló el pacto, como yo te decía. ¿Por qué? Porque los guaraníes se dieron cuenta de que los jesuitas iban a pelear contra, con ellos, contra, el enemigo, contra este enemigo tan poderoso que eran los portugueses. Los jesuitas estaban decididos a jugarse la vida junto a ellos, para defender este modelo de autonomía relativa con este, reconfiguración ideológica, si querés, ¿no? Para, para, para tampoco caer en, en una mirada idealista de los jesuitas, ¿no? Eh, eh, pero o romántica. desde la lógica. Claro, romántica, exactamente, exactamente. Eh, y también haciendo siempre la salvedad de que no todos los guaraníes adhirieron a los jesuitas, que hubo muchos guaraníes que nunca fueron reducidos, que se mantuvieron a, a los, a, a los, a los, al margen de esos espacios conquistados. Por ejemplo, los enviá guaraní, que hay hoy en Misiones, la población guaraní actual de la provincia de Misiones, no son guaraníes de la época de las reducciones, son, es otra etnia guaraní, la enviá, que nunca fueron conquistados, digamos, como pueblo. Va, vamos avanzando, pero te voy a tirar otro, sí. otro disparador, porque insisto, uno, yo estoy acá en Buenos Aires, digamos, no hace falta decirlo, se sabe, no, no tuve la, la oportunidad de, de conocer en Misiones, eh, cuando afloje la pandemia iré, te Pero esperamos, te esperamos. hay otro factor que hace la construcción de la cultura, de la identidad ¿no? no nuestra, sino que viene del norte, norte, norte Estoy hablando de Norteamérica, estoy hablando de Hollywood Y pocas veces Hollywood hace referencias a eh, cuestiones culturales por fuera de Estados Unidos ¿no? Por ahí se mandaron una película de Vita, por ejemplo en la década del 90 Donde eh, fue una interpretación estadounidense respecto de cómo fue la Argentina, o la Buenos Aires, la década del 40, pero a fines de los 80 Hay una famosa película donde trabaja Robert De Niro que se llama La Misión uh -huh. ¿no? y, y, y digamos de lo, de lo que es el territorio nacional argentino, una de las pocas cosas que ha tomado Hollywood Aparte de Vita por ejemplo, fue Las Misiones ¿no? y, y donde ¿Qué tan cierta es esa película a la luz de la historia? Para también ir desmitificando un poco, o no, las construcciones que se hacen Desde el norte de América, ¿no? respecto de... ¿Cuál era esa convivencia en las, en las misiones y esas tensiones entre también España y Portugal? Bueno, yo lo que recomendaría es que no usen este, dictados eh, producidos en, o definiciones producidas en Estados Unidos sobre la Argentina para analizar la Argentina como punto de partida. Para nada, ¿no? Este, siempre miremos la, los problemas argentinos con ojos argentinos, ¿no? Esto creo que el Jauretche ya lo decía hace 1500 años, así que... Claro, eh, pero de una película tan conocida... Sí, no totalmente. el contraste. Mirá, la película, eh, por supuesto que es una interpretación que tiene errores históricos porque mezcla, mezcla, mezcla la batalla de Mbororé con la expulsión de los jesuitas, que son dos, pasan, pasan 150 años o 120 años entre un hecho y el otro, entre medio pasa toda la experiencia de las misiones jesuíticas, acá llegaron a vivir 150.000 personas en 1730, en los 30 pueblos, digamos, cuando, no sé, en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, todas habían 40.000 con, con mucha suerte, y recién en el Alto Perú encontramos... Eh, aglomeraciones de población tan grandes como las que había acá en, en, la, en la época de las misiones. Eh, pero bueno, la película, la película no deja de ser un, un, una, una oportunidad de, de hablar en todo caso, de mostrar una parte de, de nuestra historia. Yo creo que, que, que eh, el gran ingrediente que tenemos los misioneros es las cataratas del Iguazú, que es el escenario ideal para filmar cualquier cosa, ¿no? Entonces me parece que dijeron, che, tenemos estas cataratas, busquemos una historia y contémosla, y bueno, y ahí hicieron la de los jesuitas, este, que, bueno, que, tiene su, que tiene sus beboles y que, digamos, vos me preguntabas en la, en la primera pregunta y al final no te lo contesté, digamos, esa experiencia histórica, digamos, acá construyeron edificios enormes, había pintura estuvo la primera imprenta de, de la región, imprimían los propios libros, había talla, escultura, música, unas orquestas impresionantes, fábrica de instrumentos, este, hacían campanarios enormes, edificios enormes, altísimos, todos de piedra, estaban desarrollando la construcción de, de techos abovedados, con el estilo europeo de una manera impresionante, con un desarrollo arquitectónico impresionante, eso fueron las misiones jesuítico guaraníes, eh, eh, eh, y que van a ser víctima de, digamos, todo lo que está pasando en Europa en el siglo XVIII, con la irrupción de la modernidad, las ideas del liberalismo, digamos, toda esa cuestión este, que irrumpe, y que tiene que ver con lo de las reformas borbónicas que, que vos, de las que vos hablabas, y que va a tener como, como final, corolario, la expulsión de los jesuitas, que es una medida que se va a replicar tanto en Francia, en Italia y en España, en todos los reinos españoles, en 1767 el rey Carlos III expulsa a los jesuitas, la orden se cumple en 1769 en la región, por supuesto que ya en esa época las misiones no están en el mismo auge que 20 o 30 años atrás, porque habían sufrido, se habían producido las revueltas comuneras de Asunción, las guerras guaraníticas de 1750, en las que los guaraníes le dicen al rey de España que ellos son súbitos del rey, pero que en esas tierras mandan los guaraníes, no manda el rey, hay, una, hay, una, hay, una, hay una, un discurso independentista, para mí es un antecedente de la independencia muy fuerte, lo de las guerras guaraníticas, porque los caciques guaraníes reunidos en Cabildo le escriben al rey de España diciéndole que acá no manda él, acá mandan ellos, ellos son súbitos, lo aman al rey, lo quieren un montón, festejan toda la fiesta que le digan que hay que festejar, pero en esas tierras mandan ellos, y que venga mándele, y de hecho se pelean, luchan en las guerras guaraníticas contra el ejército de España y de Portugal, que son los dos ejércitos más poderosos del mundo en ese momento, unificados. Porque en la primera primer campaña de 1752, los guaraníes, con otro Nicolás Nienguirú, que es pariente del Nicolás Nienguirú de la batalla de Enbororé, también nacido general del pueblo de Concepción de la Sierra, que era la capital de las misiones, de ese mismo pueblo sale un mismo general llamado como el de la batalla de Enbororé, Nicolás Nienguirú, eh, Qué es el que pelean las guerras guaraníticas, y en 1752 derrota al ejército de España y de Portugal por separado, y entonces estos dos se avivan, se unen, y de esa manera logran derrotar a los guaraníes en, en las guerras guaraníticas. O sea, ya era una experiencia que venía este, sufriendo embates, y que en 1769 termina como, como experiencia histórica, las misiones pasan a ser administradas por administradores europeos, españoles, entre ellos Juan de San Martín, por eso... José Francisco de San Martín, el libertador, nace en Yapeyú Misiones, que por aquella época era, era provincia de Misiones, eh, la mayoría de estos administradores fueron pésimos administradores, menos el papá de San Martín, que fue bastante buen administrador, eh, y se, eh, las Misiones entran en una etapa de decadencia, de disolución, se rompe la unidad, la unidad de los 30 pueblos, pero también se rompe sobre todo, que había permanecido como un espacio cerrado, esos 30 pueblos. ¿no? no entraba el hombre blanco durante la presencia de los jesuitas, o entraba muy poco. Con la expulsión de los jesuitas se cambia esa lógica y, el, y el, los españoles, los criollos ya empiezan a entrar cada vez más en, en, en las misiones y empieza a haber una, un mestizaje, una migración de guaraníes hacia, otras, hacia, los, hacia los espacios fronterizos a, la, a, la, a las antiguas misiones, las estancias, sobre todo ganaderas, entre ríos, corrientes, la banda oriental, este sur brasileño. Eh, y una, un ingreso del hombre blanco en estos espacios. Se empieza a ver un mestizaje importante que va a ser de donde va a surgir el actor social que después va a protagonizar el proceso independentista cuando aparezca Andresito Bien. A ver, vamos repasando cuestiones. Eh, primero, las guerras guaraníticas, cronológicamente, son anteriores a los levantamientos de Tupac Amaro. Digo, porque por lo general, claro. cuando nosotros hacemos vagamente en la escuela referencias previas a 1810, o, o previas a las invasiones inglesas, como focos así revolucionarios, siempre se utiliza como ejemplo paradigmático el levantamiento de Tupac Amaru, por ahí en el Alto Perú, y, y, y, y o se ignora, o no se ve, lo que fueron las guerras guaraníticas uh -huh. Eso por un lado. Segundo, esto, porque yo lo estoy aprendiendo ahora, es interesante esto que mencionas, porque España y Portugal, que se disputaron la geopolítica del continente americano desde hacia allá, por lo menos 300 años antes del siglo XVIII, ya del siglo XVI, se unieron en contra de esa autonomía guaranítica, digamos, muy similar a lo que nos parece extraño, y lo seguimos tratando de cifrar, esa alianza anglo-francesa contra la Argentina para ocupar mm. el río Paraná, digamos, ¿no? Dos potencias que se estaban disputando ya el planeta Tierra, no conformes con el continente americano, ya se estaban disputando África, Medio Oriente, Justo para estas regiones es como que se, se pusieron de acuerdo. Sí, ese nivel de autonomía genera una, entre comillas, ¿no? una solidaridad por parte de las potencias colonizadoras, donde claramente los perjudicados somos los pueblos americanos. Pero antes de, de hablar de, de ese sujeto revolucionario, independentista, a, a modo de, de interludio, si se quiere, quiero que nos cuentes un poco del mate, ¿no? Porque uh -huh. cuando nosotros hablamos del mate, que, que es esta hermosa... Que digamos, ¿no? que tengo acá tengo un mate de rosas, eh, perdón la no, intersección, no, sí. eh, es también protagonista de nuestra identidad, de nuestra cultura, en la actualidad, en el proceso de la guerra de independencia, se tomaba mate en Malvinas también. Sí. Hablanos un poquitito del mate que tiene justamente su origen eh, en el pueblo guaraní. Sí, mira el, el, el mate hay dos cuestiones. Una que creo que tenemos que empezar a, a pensarlo como, como uno de esos elementos. Este, como esos patrimonios de, de, de alimenticios de América, ¿no? de como, no sé, como la papa o el, el maíz, qué sé yo, este, en el mundo andino, y, y la yerba mate es, es lo mismo acá en esta, región del, en esta región guaranítica, y además porque es, digamos, yo hablé mucho de una cuestión más política, si se quiere, estamos hablando de la cuestión de soberanía, de estrategia, de... Eh, pero en términos cuando uno piensa en términos económicos y en términos socioproductivos, la región de guaranítica, la región de las misiones, hay que pensar en la yerba mate como, como el producto central, desde hace 500 años hasta ahora, digamos sigue siendo hoy en día el, el principal producto de la economía misionera, y a través de ese producto se ha construido un, un, ima, un, un símbolo cultural, hoy el mate es la infusión de todos los argentinos, digamos todos tomamos mate en este país, este, y además lo estamos exportando como, orgullosamente, este, como un producto argentino para el mundo, eh, eh, esa idea, y además de todo lo que encierra con la idea del compartir, aunque ahora no se pueda, pero digamos, el mate nació con esa impronta de compartir, y hoy tomamos mate cada uno con nuestro mate, pero no dejamos de tomar mate, eh, y además con lo, con, con lo que configuró como... Modelo productivo, la, la explotación de la yerba mate, este, la época de los jesuitas con la explotación de los yerbales naturales, todas las tensiones geopolíticas, digamos, ¿por qué querían esta zona de misiones Por la yerba mate, digamos, o sea, ¿por qué peleaba Portugal, España, Paraguay? la élite correntina que empieza, que empieza a surgir con fuerza en, en, el, en el siglo XVIII, a principios del siglo XIX, este, viene Belgrano y sanciona el famoso reglamento, hay una cláusula sobre la yerba mate, y Artigas cuando está por la región le garantiza a los guaraníes que ellos van a monopolizar la explotación de los herbales naturales, digamos, eh, históricamente la yerba mate es el factor por el que se pelean este, por, por, por esta zona en términos productivos, ¿no? Eh, eh, entonces... Bueno, la hierba configura un montón de cuestiones eh, y, y fundamentales para lo que somos como, como misioneros y como habitantes de esta región. Claro, porque además, digo, bueno, está bien, el mate es un símbolo, si ya a esta altura podemos decir sudamericano, es argentino, uh -huh. es uruguayo, es paraguayo, más allá de las versiones del ¿o ¿no? Es del sur del Brasil, que se toma un mate distinto, pero... Total, es... es, es, es Sí, más claro, es, es un icono es un, es es regional, identitario, pero bueno, de algún lado se produce esta yerba mate no es que, digamos, viene dada. Claro. Y es importante que el control, y es un hecho cultural, como bien decía hace un ratito, que llegó a Malvinas, digamos, ¿no? y se toma mate en la Antártida, uh -huh. digo, y cada vez se está expandiendo, pero que, que tiene su origen eh, en el pueblo guaraní, por lo tanto, hay misiones, eh, le sumamos, digamos, un punto más de de su importancia geopolítica. Sí, además el noventa y pico por ciento de la hierba que se produce en el mundo se, se planta, es de misiones, o sea, en Corrientes hay un poco de plantaciones, en, en Brasil muy poco, en Uruguay creo que hay algo muy chiquito, pero más del noventa y pico por ciento de toda la hierba que se consume en el, se, en el mundo es misionera, entonces es la hierba no es de acá, digamos, no hay, otro, no hay, no hay manera. Otro argumento más para entender la importancia geopolítica y geoestratégica de la provincia. Bueno, es un, hay una industria como la del mate, que se, se desarrolla todo el cultivo acá en, la, en esta provincia. Así que la hierba es central en toda nuestra historia. Y ahora sí, digamos, del mate a la revolución. Uh -huh. ¿sí? Porque los revolucionarios tomaban mate en, en las famosas tertulias de Buenos Aires, pero también tomaban mate Artigas, y acá vamos a ir dando pie... A un personaje que es muy importante en la historia de Misiones y también de la guerra de independencia, que es el famoso comandante Andresito. Así que ya te doy ahí el, el, el pie para que despliegues cómo fue eh, eh, Misiones, y ahí sí, con, con la conexión con la Liga de los Pueblos Libres, en esta construcción de la soberanía en la guerra, en la revolución y en la guerra de independencia. Bueno, eh, Andrés Bacurari Artigas va a ser el, el emergente individual de un colectivo que son estos guaraníes herederos de la experiencia de las misiones jesuíticas que han pasado por ese mestizaje que se ha dado en la región a fines del siglo XVIII, a fines del siglo XIX, del cual Andresito es un, es un, es un claro ejemplo, porque él nació en Santo Tomé, creemos que en 1778, pero pudo haber nacido antes o después, no, no tenemos el, el documento que lo, que lo confirme, que en algún momento emigró de su pueblo, se fue hacia la zona fronteriza entre la Banda Oriental y el Imperio, Brasil, el Imperio Luso Brasileño, allí esa zona este, muy heterogénea en términos de composición social, donde se juntaban distintos actores sociales, eh, y allí este joven Andresito se cruzó en el camino de José Artigas que pudo haber sido en, en su etapa de, de, de hacendado en la zona, o de jefe de Blandengues, eh, y lo cierto es que este Artigas lo adoptó por algún motivo, eh, lo, lo apadrinó de alguna forma, eh, pero Andresito va a ir, digamos, junto a su padre, va, lo va a acompañar en, en todos esos años finales de la época colonial, los primeros años del proceso revolucionario, y Andresito irrumpe en la historia en 1815, cuando José Artigas empieza o, o, o, eh, eh, termina de darle forma a la Liga de los Pueblos Libres, que él viene, que él viene gestando desde 1811, este, primero sumándose al, al proceso revolucionario independentista contra España, y casi en 1813, al momento de, de, de, la, de la reunión de la, del, del Congreso de, de, de la Asamblea del año 13, presentando al conjunto una propuesta alternativa de revolución que va a ser la del organizar, al país en forma republicana y federal, eh, a través de una liga de provincias que él este, proponía para, para las provincias a las que van a adherir las provincias de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos, de Santa Fe, y por supuesto la banda oriental que lideraba el propio José Artigas. Eh, frente a esto se basa el poder de Buenos Aires, que va a desplegar, o va a presentar una alternativa unitaria para encauzar el proceso revolucionario, y a la que van a adherir el resto de las provincias, todas ellas presentes en el Congreso de Tucumán, por eso lo, de, lo del comentario de, del comienzo de esta charla, ¿no? eh, Y Andrés va a ser el designado para gobernar la provincia de Misiones en el cargo de comandante general de Misiones, lo cual demuestra un poco cuál era, el que digamos, el artiguismo no solo era una alternativa de organización entre unitaria y federal, sino que además tenía una presentaba una profundización en cuanto a la idea de transformación social muy importante, tanto y en cuanto era capaz el artiguismo de poner a un indígena, a un indio, me gusta decir indio en este momento para remarcar la distancia social existente entre la, la clase dirigente que está haciendo la revolución y el pueblo, los pueblos originarios, a los que ellos iban a, a liberar, ¿no? con una idea de tutela, el liberalismo de Buenos Aires, incluso Castelli, Begrano, que fueron tipos muy progresistas, muy interesantes, con un espíritu revolucionario muy valioso, no no, no no lograron superar esa barrera de, bueno, nosotros somos ilustrados y venimos a, a liberarlos a ustedes, pero los vamos a gobernar nosotros porque ustedes no están preparados, digamos. ¿no? Esa idea de tutela es muy distinto a lo que plantea Artigas, en donde le dice a los guaraníes, ustedes se van a gobernar por ustedes mismos. Y ahí vemos otra vez que aparece la idea de la autonomía, y por eso es que los guaraníes adhieren tan fervorosamente al artiguismo, porque, digamos, yo cuando hago historia me pregunto qué pensaba la gente que habitaba esta provincia en aquel momento. Entonces, por eso siempre trato de entender la historia desde la lógica de los que habitaban esta provincia en aquel momento, que no era Artigas, eran los guaraníes, digamos, y, y cuando vinieron los conquistadores, no eran los conquistadores, eran los guaraníes los que vivían en esta provincia. Entonces, bueno, ¿qué, ¿cómo lo pensaron los guaraníes? ¿Por qué los guaraníes adhieren a la propuesta artiguista? Lo hacen tan fervorosamente, lo hacen hasta la muerte, porque, digamos, con, con el artiguismo en misiones se terminan los guaraníes, por lo menos esta parte del pueblo guaraní, porque después vienen los enviados actuales, eh, y esto tiene que ver con esa idea de la autonomía. Artigas le dice a los guaraníes, ustedes se van a gobernar a ustedes mismos. Tal es así que uno de ustedes, un guaraní, va a gobernar la provincia de Misiones. Bueno, Andresito irrumpe en la historia en 1815 al frente de la provincia, y, y, y es interesante porque uno de los objetivos centrales, que, que es el que más se vincula con nuestra charla, tiene que ver con la recuperación de la territorialidad, o sea, de la soberanía, del control efectivo del territorio, de la mayor cantidad posible de los antiguos 30 pueblos. O sea, reconstituir la provincia histórica de las misiones. Andresito apenas gobernaba cuando asume los pueblos de Yapeyú, Santo Tomé, y la, la Cruz y San Carlos, que son los pueblos que hoy pertenecen a Corrientes. Esa era, la, esa era la provincia de Misiones en 1815. Él inmediatamente recupera el departamento de Concepción, donde hoy está Concepción de la Sierra, digamos, hacia la costa del río, lo que hoy es hacia la costa del río Uruguay, y en 1815 recupera los pueblos de la costa del río Paraná, Candelaria, San Ignacio, Santa Ana Corpus y Loreto. Y es interesante porque allí Artigas le dice a Andresito, su límite es el río Paraná. No pase del río Paraná. Del otro lado le corresponde al Paraguay. Entonces, cuando está toda la discusión, en la época de la Triple Alianza, digamos de que esto era, Misiones era paraguayo que, y que Argentina se lo robó con la Triple Alianza, el que estableció el, el río Paraná como límite fue Artigas. Digamos, y para los misioneros, y lo dijo Artigas, se terminó la discusión. Entonces, digamos, todo lo que vino después ya fue una ocupación paraguaya y la posterior recuperación por parte de, de la Argentina. Y en 1816, Andresito intenta una campaña sobre los siete pueblos orientales, que están al oriente del río eh, Uruguay, eh, que hoy quedaron en manos de Brasil, que fueron ocupados en 1801 por los portugueses, cuando era la época de la Guerra de las Naranjas en Europa, ellos ocuparon esos pueblos en 1801 y desde entonces quedaron en manos del de Brasil. Andresito intentó recopularlos en 1816, fue derrotado lamentablemente, después vino un contraataque brasileño que fue de exterminio, fue un contraataque genocida porque lo que buscaban era exterminar a los guaraníes artiguistas, destruyeron todos los pueblos, digamos, hoy cuando ustedes visitan misiones y van a ver las ruinas de San Ignacio, van a ver las ruinas de, de Santa María, eh, tienen que saber que esos son ruinas no porque se deterioraron o se cayeron, sino porque fueron destruidos, y fueron destruidos por los portugueses y los paraguayos en la campaña de 1817, cuando querían exterminar a eh, Andrés Guacuraría Artigas y a la gente que seguía las ideas artiguistas. Todo esto eh, eh, organizado por la corte portuguesa en connivencia con el director supremo de Buenos Aires, Juan Martín de Pueyrredón, ¿sí? que negocia la captura de Artigas, a cambio de entregar la banda oriental y las misiones eh, al, a, eh, a, los, a los portugueses. ¿no? Entonces, esto también es parte de la geopolítica y de cómo el poder, por, y, y por qué las provincias a veces tenemos contra el, el, ciertos poderes centrales de Buenos Aires una mirada bastante negativa este, sobre su compromiso con, con nuestra soberanía, por lo menos con la soberanía de estas regiones. Claro, porque, a, a ver si entendí bien, hay, hay como una continuidad, si se quiere, geopolítica, ¿no?, de las provincias uh -huh. unidas respecto al Virreinato del Río de la Plata, digamos, ¿no? Totalmente. Sabe que en esta... Por eso cuando hablamos de Malvinas y hablamos de la construcción de soberanía, la necesidad de que sea una política pública de Estado en largo plazo, una de las variables que atentan contra la construcción de soberanía es la famosa grieta, que hoy llamamos tan simples de cuerpo en el siglo XXI, pero que en el siglo XIX, en un contexto revolucionario, la IRETA era una guerra civil, digamos, ¿no? donde claro. en este caso un bando preunitario o protounitario o directamente unitario, en este caso era el directorio que tenía su, su foco en Buenos Aires, privilegiaba derrotar a su par federal por encima de hacer una construcción de soberanía total, digamos, ¿no? Uh -huh. Sí, poniendo en riesgo los territorios, básicamente, ¿no? La idea de, digamos, entregando, que fue un poco lo que ha hecho históricamente la ley dirigente de Buenos Aires, o, o, o los poderes, los poderes este, liberales de, de Buenos Aires, no entregar territorio, este, porque en realidad lo que, el proyecto de país de ellos era cerrarse sobre Buenos Aires, producir en la pampa húmeda y exportar, el, exportar a Europa todo lo que se pudiera, y el resto, lo que no encajaba en ese modelo, este, no les importaba. quién tomaba mate en el mundo en esa época? Nadie. Entonces, bueno, la yerba mate, que se la queden los brasileños si no nos importan a nosotros. ¿Para qué vamos a defender esa zona? Eh, y, y sin embargo, bueno, Andresito se jugó la vida con su ejército y, y defendió la zona hasta que lo capturaron en 1819 y, y bueno, Artigas va a ser derrotado en 1820 y si bien... Por otra país, interna. Claro, por otra interna y además, digamos, si bien el país se organiza en términos federales durante muchísimo tiempo con Rosas y después la Constitución Nacional va a hablar de, de federalismo. Eh, sabemos que, que históricamente, bueno, somos en la práctica un país mucho más unitario de lo que, de la que la, dice la Constitución y de lo que quisiéramos. No, es, es, eso desde ya, pero por eso menciono sí. lo de la grieta, digamos, porque más allá de unitarios y federales, que sería el clásico, también hubo internas federales que también complejizaron, digamos, ¿no? Esa, por ejemplo, cuando fue la, la ocupación británica de Malvinas, el Partido Federal de Buenos Aires estaba partido a la mitad, digamos, ¿no? Claro, claro. Cuando sí, coincide sí. la revuelta del Gaucho Rivero, Agosto de 1833, Buenos Aires estaba prendida a fuego entre federales de un lado y federales de otro, digamos. Uh -huh. eh, por eso esta necesidad también como eh, conclusiones históricas de cara a la construcción de soberanía a futuro, donde qué es lo que tiene que, ser, qué es lo que, tiene que primar, un sentimiento de soberanía por encima de todo tipo de eh, fragmentación eh, interna. Y brevemente, antes de irnos a, a Malvinas, ¿cómo, ¿cómo se fue configurando, ya un poco lo mencionaste, las fronteras, digamos, de, de esta región, de, de esta provincia, en el contexto de, por ejemplo, la guerra del Brasil, digamos, ¿no? Porque por lo que nosotros conocemos como la guerra del Brasil, la historiografía suele hacer el foco en la banda oriental, lo que es Uruguay, y suele dejar relegar, digamos, ¿no? Todo lo que fue justamente la región de las famosas misiones orientales. Contanos un poco cómo esas tensiones, que ya tenían 300 años, terminaron de alguna manera también eclosionar nuevamente, en esa guerra de 1825, a 1828 con, con el Brasil. Sí, bueno, lo que está en juego ahí son otra vez las misiones orientales, ese territorio que ocuparon los portugueses en 1801, que claramente pertenecía a, a la corona española, digamos, y por lo tanto como herencia a las provincias unidas de, del río de la Plata, que Andresito intentó recuperar en el 16, no pudo, en el 19 hizo un nuevo ataque y en esa campaña fue capturado, pero ya era, fue una campaña más de, de, digamos, de, de, golpe, de, de golpe final, porque no, no quedaba mucho, mucha fuerza para combatir en el, en el espacio artiguista, y después de, de la experiencia de, de Artigas en, la, en esta región, Misiones va a quedar un poco bajo la tutela de la provincia de Santa Fe, esto incluso está estipulado sí, en el tratado del cuadrilátero, eh, y, y va a haber un personaje que se va a llamar Félix de Aguirre, que es con el que tiene digamos, este vínculo Stanislao López, sosteniendo una especie de soberanía de, de, de, de misiones en, en uno o dos pueblos, en realidad sobre la costa del río Uruguay, en lo que hoy es la provincia de Corrientes, más que, más que en Misiones, que, que fue ocupada otra vez por, por el Paraguay, eh, y en la guerra del Brasil, otra vez, el foco va a estar puesto en esos siete pueblos orientales, porque es la zona limítrofe entre la banda oriental, Argentina, digamos, la costa de Corrientes, Misiones, entre Ríos y el Brasil... Eh, y porque además están estos pueblos, que son una base, digamos, de, de, de, de apoyo logístico, si se quiere, por los cual, por, en, en los cuales los ejércitos pueden apoyarse, eh, y entonces va a, estar, este, va a ser uno de los temas, en términos militares, de, de, de, de movimiento de los ejércitos, y fundamentalmente en términos de, de, de, de definir los límites, ¿no? porque este, cuando se hace el famoso, los dos tratados que se hacen, el primero que es rechazado y el segundo que, que, que es definitivo, eh, las misiones orientales forman parte de las cláusulas, lamentablemente las, dejándoselas a Brasil, este, pero bueno, entre medio de todo esto además, primero que hay soldados misioneros, 400 soldados que van con Félix y Aguirre, eh, son reclutados en, en 1826, este, pelean en algunas de las batallas previas a Ituzaingó, digamos, en algunos de los movimientos previos a Ituzaingó, eh, y después en 1828 hay una campaña no tan conocida de, de Rivera, eh, este personaje es tan este, camaleónico de la historia. Aclaramos, de... Fructuoso ¿Eh? Rivera. Fructuoso Rivera, el sí. Fundador del Partido Colorado Uruguay, que es un partido que sigue vigente hoy en día, que era sí. el aliado histórico del Partido Unitario. Eh, argentino. Sí, pero que, que fue por todos lados, no. estuvo con Artigas, después lo traicionó, estuvo con, bueno, este con los portugueses, después se fue para el otro lado, y en 1828 él organizó una campaña militar para recuperar los, los, las misiones orientales, de hecho la recupera con un ejército integrado, dicen todos, por indios, o sea, que son guaraníes, evidentemente. Y bueno, después toda una serie de ahí de, de, de tensiones y conflictos, porque bueno, justamente como, como muchos lo consideraban un traidor, lo estaban, le querían, lo querían en realidad cazar, este, meter en cana más que, más que apoyarlo militarmente, pero como, como tiene este, este éxito militar, en eh, medio que él se va organiza esta campaña siendo un fugitivo político, digamos, ¿no? Por estas, por estas, por estas posturas de él, este, tan antipopulares, digamos, este, había varios que lo querían encarcelar, detener y él hace esta campaña como para poder reivindicarse en cierta medida, le sale bien, y ahí queda parado y obliga a, los, a, a, a todos los actores que hay en la época, factores de poder, a, este, a, a, bueno, a darle apoyo o no, eh, y bueno, entre medio de todo esto, lamentablemente se firma el Tratado Definitivo de, de Paz eh, y, con, con Brasil, y se le entrega a esos pueblos a, al Brasil, eh, y Rivera se repliega, después de, de conocido el tratado, eh, y se lleva con él a toda la población, o la, la población que queda de guaraníes, se llevan incluso algunos los, los bienes, digamos, las esculturas, algunas imágenes religiosas que los guaraníes siempre andaban trasladando de un lado al otro, eh, y se los lleva para, para el Uruguay, ahí va, se va a fundar una primera colonia con guaraníes, esa colonia después se muda al centro del Uruguay, y ahí perdura hasta por lo menos... Este, eh, la segunda mitad del siglo XIX hay, hay referencias de esta comunidad que está allí de, de guaraníes, que son los últimos guaraníes herederos de la experiencia de las misiones jesuíticas, son los últimos guaraníes reducidos que quedaron y que son estos que Rivera se lleva en esta campaña tan particular de 1828, que fue el último intento que hubo por parte de, por parte de nuestro lado, digamos, de recuperar esos siete pueblos. Bien, como, como estamos viendo, valía la pena hablar de Misiones porque es una historia más que interesante, muy compleja, muchos actores entrecruzados, ¿no? quizás, vos mencionaste el caso Rivera, un, un personaje camaleónico, en la adjetivación eh, bastante uh -huh. educada, digamos, no de, de Fructuoso Rivera, pero que me parece perfecto porque todos los historiadores hay unanimidad respecto de este cambio de, de posturas, muchas veces eh, difíciles de comprender, uh -huh. pero ahora vamos a Malvinas, ¿sí? la conexión de Misiones con Malvinas, porque como si fuera poco... Nuestro país de norte a sur, termina en el polo sur, es un país geográficamente muy grande, es uno de los países más grandes del mundo, digamos, está en el top 10 de países geográficamente, uh -huh. y en esa integración de soberanía, Misiones no se quedó atrás. Y contanos un poco, aunque ya lo hayamos visto en la, la charla pasada, contanos un poco de vuelta quién fue Pablo Areguatí, comandante eh, militar de Malvinas. Pablo Areguatí fue otro guaraní nacido en las misiones, del pueblo de San Miguel, eh, que uno de los siete pueblos orientales justamente. Eh, Areguatí venía de un, de un linaje de, de caciquazgos, o sea, era una, era una familia tradicional de, de, de la, del poder este, dentro de los pueblos. Eh, y eso le permitió a él estudiar incluso en Buenos Aires, dicen en el Colegio de, de San Carlos. Eh, y además, bueno, estrechar los Colegio San Carlos, que hoy es el Colegio Nacional de Buenos Colegio, Aires. Nacional de Buenos Aires, sí, exactamente, el Colegio Nacional de Buenos Aires. Eh, eh, y además, bueno, estrechar vínculos con, con, con cierta élite dirigente de Buenos Aires. Este Arihuatí después, en, en la época de la Revolución, va a eh, protagonizar los primeros enfrentamientos entre federales y centralistas, eh, porque él va a estar defendiendo al centralismo, digamos, en, en Entre Ríos, y se va a enfrentar con Domingo Manduré, que es un jefe guaraní, un líder guaraní, que va a adherir al artiguismo, a las ideas federales. Se enfrentan, Aguatí es derrotado, va a Buenos Aires, empieza a trabajar en la aduana de Buenos Aires, y eh, eh, se vincula comercialmente con, con Pacheco, eh, que va a ser socio de Bernet, en este emprendimiento, esta factoría que este, le propone al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires autoriza para que funcione en las Islas Malvinas, en una época en que el gobierno de la provincia de Buenos Aires con Martín Rodríguez, y Martín Rodríguez venía desplegando una presencia en el Atlántico Sur y este, en las costas patagónicas eh, un poco más efectiva, ¿no? incluso una ley de pesca y bueno, un, intentos de, de mostrar presencia en la región. Claro, porque nosotros contamos en el programa, para también tener la complejidad histórica, ¿no? que Buenos Aires no terminaba en Carmen de Patagones, digamos, ¿no? No, claro. Sino que por cédulas reales, Buenos Aires administrativamente tenía que tutelar lo que es la Patagonia, hasta pasado, se llamaba Cabo de Hornos, le decían en esa época. claro. Sí, y también Malvinas, y ahí es que por eso bueno. la gobernación de Buenos Aires se hacía cargo de la administración, las concesiones uh -huh. de tierras en, en Malvinas. Exacto, bueno, y así surge esta idea de poner este emporio, en esta, esta factoría en Malvinas, eh, y en 1823, Bernet y Pacheco le escriben al gobernador Martín Rodríguez, eh, diciéndole que, bueno, que están preparando todo para, embarcarse para embarcar la gente para Malvinas, qué sé yo, y le piden que... De designe a una autoridad, a un comandante, para que actúe en el control de, de las Malvinas, pero y además le sirva un poco, le dé un poco de autoridad para controlar a los peones, sobre todo, que aquí iban a trabajar para que las cosas, que hubiera una autoridad para que la cosa pudiera funcionar. Y le proponen que el designado sea Pablo Areguatí, que es un hombre de su confianza. Y Martín Rodríguez, en el, en el margen del documento, porque este es un documento que está ahí en el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de la Nación, eh, dice sí, que se cumpla, que se haga como ellos piden. En febrero de 1824, don Pablo areguatí con el resto de la gente van a Malvinas y se convierte en la primera autoridad designada por un gobierno argentino, en este caso un gobierno de la provincia de Buenos Aires, pero gobierno argentino al fin, eh, designada en Malvinas. Un indio de las misiones, Pablo Arehuatí, este, que, que por supuesto, uno imagina, un indio guaraní acostumbrado a la selva misionera que de golpe le toca el invierno en Malvinas, Debe haber sido una imagen, debe haber sido una situación complicada de sobrellevar para, para el propio Arehuatí, por lo menos esto, y eh, eh, además poner en marcha el emprendimiento, digamos, no, no, seguramente no es una situación muy fácil. Lo cierto es que Arehuatí apenas está seis meses en, en Malvinas, eh, y bueno, después toda la historia que sigue, Bernet después va a ser designado gobernador de Malvinas, profundizando todo ese primer camino. El, la primera autoridad fue eh, un misionero, un guaraní aquí nacido en las misiones que además fue injustamente olvidado por nuestra historia, digamos, ¿no? Cuando vos mencionabas al comienzo de la charla que Misiones está pasando por un proceso de, de una nueva construcción, eh, de lo que sería una identidad histórica, digamos, ¿no? de Misiones, mm -hmm. y bueno, Pablo reguatí si uno lee, digamos, algunos libros de Malvinas del siglo XX, no se le dio quizás un protagonismo que, que hubiera merecido, como por lo menos hoy tenemos en el Museo Malvinas, con una pantalla dedicada exclusivamente a él, con un, con un corto audiovisual, eh, sí, porque además creo que, digamos, no, no porque solo porque sea misionero, digamos, sino porque refleja la... Eh, todos estos personajes son, son guaraníes, Pablo Areguatí, Andrés Guacurarí. Este, bueno, Francisco Citi, que va a ser pantaleón sotelo, hay un montón de nombres que aparecen, Miguel Chepoyá que es trompeta de los ganaderos a caballo con San Martín, que hace toda la campaña, digamos, de libertadora, digamos, hay un, ni hablar en el mundo andino, que hay, hay un montón de, de, de, de miembros de pueblos originarios que fueron protagonistas del proceso revolucionario, que fueron protagonistas, en este caso como Areguatí, de un ejercicio soberano sobre las Islas Malvinas, digamos, este, que demuestra también lo complejo que era la época, lo, lo, lo, lo mucho más diverso de lo que solemos pensar que fue la época, porque digamos no solo hubo una élite blanca criolla que protagonizó la revolución y la independencia, sino que en realidad fueron, fueron los pueblos americanos los que protagonizaron la independencia, y este, y este, y este tipo de ejemplos adrede, invisibilizados en el relato histórico, nos demuestran, nos ponen en evidencia que fue mucho más complejo de lo que solemos creer los procesos históricos, ¿no? Bueno, M María Remedios del Valle, la madre de la patria, era una mulata, digamos, ¿no? ¿Cuándo vimos un mulato en la historia argentina? Y resulta que la madre de la patria era la mulata, ¿no? Este, y digamos, bueno, creo que el, a, mí, a mí hablar de revisionismo histórico no me gusta mucho porque te confunde con, con una corriente historiográfica que yo creo que... que, que, que, que eh, que es muy, muy clara, muy específica, y, y, y hoy en día hay una renova, revolución historiográfica, si querés, más que un revisionismo histórico, porque empiezan a aparecer estos personajes, estas historias, eh, que tienen que ver con, con lo que yo siempre digo, a la historia tenemos que preguntarle, eh, para entender la historia, la mejor forma es preguntarle dónde estaría yo en ese momento, digamos, ¿no? dónde estaría un tipo como yo, que no, tiene ningún, que no es ni un genio militar como San Martín, ni un tipo... Bañado en, en virtudes morales como Belgrano, ni un loco de la guerra como Moreno y Castelli, este, ni un genio como Artigas, digamos, un tipo común y corriente como yo. ¿Dónde estaría en ese momento? Y yo estaría errando los caballos, o estaría limpiando los fusiles, o estaría cosechando yerba mate, digamos, estaríamos en ese tipo de lugares, más, eh, y ahí es donde empezamos a, bueno, ¿y ese tipo cómo viviría? ¿Y cómo pensaría? Este, empezar a preguntarnos en dónde podríamos aparecer en la historia, para sentirnos identificados con esa historia, para sentirnos parte de esa historia, y así, de esa manera, poder comprenderla este, un poco mejor, eh, qué es lo que, nos, lo, que, lo, que nos, lo que nos falta, ¿no? No, y, y te sumo también a estos episodios del siglo XIX, que obviamente los británicos eh, siempre quieren instalar la idea de que cuando llegaron a Malvinas en 1823 no había nada, uh -huh, eran islas que estaban claro. vacías, y además de vacías de gente, había, vacías de, había un vacío de identidad, un vacío de cultura... Pero no solamente está demostrado por, por las fuentes historiográficas, el diario de María Sáez el diario de Emilio Bernet, que las únicas dos festividades eran el 25 de mayo y el 9 de julio, digo, para que no quede dudas que había Argentina de Malvinas, sino que, que además quienes fueron a Malvinas tenían muy fresca la, la guerra revolucionaria de independencia, digamos, no Are Guatín, ni más ni menos, no hay dudas históricas o historiográficas de que fue un protagonista de la revolución y fue él a Malvinas. Digamos, ¿no? ah, había una continuidad de eso que nace en total. 1810 respecto de la construcción de soberanía argentina y Malvinas a lo largo de la década de 1820. Totalmente, y aparte, en el caso de Arehuatí, sin duda, porque, digamos, si algo que Arehuatí no era, como no era ninguno de los guaraníes de la época, era una, una persona inculta, digamos. O sea, Arehuatí te, tenía la capacidad de interpretar el momento que estaba viviendo, de lo que estaba ocurriendo, est estaría muy informado de todo lo que pasaba, digamos, en términos internacionales, este, y yo estoy convencido que, que, que, que tenía una conciencia de estar haciendo un hecho histórico digamos, de, de, de, y que eso eh, que no era simplemente un empleado de eh, administración de Bernet y Pacheco sino que era una persona que, que cargaba con toda una historia y una herencia y una capacidad de comprender los momentos históricos este, que, que, que me obliga a pensar que él era plenamente consciente de, de lo que estaba viviendo por supuesto que no con la carga que tenemos hoy en día en Malvinas pero sí que él entendía que eso era parte de, ese, de, ese, de esa construcción de un país que estaban haciendo todos en la época, de un país que nos puede gustar más o menos en todo caso, pero todos estaban tratando de construir una idea de país, y ir a tener una presencia efectiva en Malvinas, dotado además de un, cargo, de un cargo de autoridad, como era el de comandante militar en Malvinas, algo que a los guaraníes les significaba digamos, la, la posibilidad de tener un cargo desde la época de los cabildantes, digamos, ser el alcalde del primer voto o el estandarte real, eh, para, el, para el guaraní era un, le daba un, un, un, era un motivo de orgullo, de autoestima muy fuerte, era muy importante la cuestión simbólica para los guaraníes. Entonces, es, ese cargo que, que le dan a Pablo Areguatí, desde la lógica de Pablo Areguatí, era un, un, un, un elemento distintivo que a él lo habrá puesto enormemente orgulloso. O sea que yo estoy, estoy convencido de que él tenía sentido, del, del hecho histórico que estaba, que estaba viviendo, reitero, no con la carga emotiva que tiene Malvinas para nosotros 200 años después, sino, sino por lo que significaba en aquel momento que haya una primera autoridad designada en ese territorio, en ese pedazo del territorio de bonaerense, si querés, de la provincia de Buenos Aires, que él iba este, a administrar como comandante. Así es, y bueno, y hace ya unas semanas tuvimos, eh, hicimos un homenaje a Juan Chico, que bueno, vos lo conocías... sí eh, Digamos, en esta construcción digamos, de nuevas identidades, también nuevas relecturas historiográficas, de poner justamente en valor y, en, y visibilizar digamos, el, el rol de los pueblos originarios en la construcción de soberanía, y en Malvinas también en particular. En ese homenaje hablamos de, lo, de los excombatientes con, y que son, de la provincia del Chaco, en, en Malvinas. Contanos, porque además vos escribiste un libro de Malvinas, dedicado particularmente a la guerra de Malvinas, cómo fue... Eh, ese vínculo entre la provincia de Misiones y Malvinas en el contexto del conflicto del Atlántico Sur de 1982. Bueno, en términos generales fue similar a lo que pasó con provincias como Corrientes o Chaco, quizás en menor este, dimensión numérica, pero los, digamos, buena parte de las tropas argentinas eran, eran conscriptos de, de, de estas provincias, eh, y hubo aproximadamente 400 misioneros en Malvinas durante la guerra, movilizados en los distintos cuerpos eh, eh, y, y bueno, eh, después bueno hubo distinta participación hubo, este, está el caso del teniente Roberto Esteves que es famoso por la batalla de Pradera del Ganso digamos, el que era posadeño y es, una, es un personaje que acá en, en la ciudad de Posadas y en Misiones en general tiene bastante reconocimiento hay una plaza con su nombre, y siempre, se lo, siempre que pensamos, se piensa en Malvinas, se piensa en él, eh, eh, y junto a él murieron otros dos visioneros en Pradera del Ganso, eh, hubo cinco fallecidos en el hundimiento del crucero general Belgrano, y después está el vicecomodoro Carlos Krause, que es de mi ciudad natal, la ciudad de Oberá, que fue derribado en un Hércules C-130, el primero de junio, cuando realizaban una misión de, de avistaje, eh, fueron derribados por, por fuego de enemigo, eh, y después, bueno, hubo muchos, muchos personajes, hubo comandos que, que estuvieron en Malvinas también, este, que, que son un poco los que salen más en los medios, este, a, a contar un poco la experiencia. Y después hay una historia bastante poco conocida, que es que el canal de televisión que funcionó en Malvinas, cuando, cuando, cuando eh, a sus, a, eh, se recuperan las islas y, se, y la, el gobierno militar... Este, decide instaurar un canal de televisión En las islas Que es la primera vez que ven televisión Los, los habitantes, los kelpers eh, eh, el, el equipamiento que se lleva Y los técnicos que van Son los de Canal 12 de Posadas Misiones Porque justo el Canal 12 de Misiones Había comprado equipamiento Para cambiar su planta transmisora modernizarse Y ese, ese equipamiento estaba en Ezeiza Todavía Y lo agarraron y lo llevaron para Malvinas, con los técnicos del Canal 12 de Misiones, que iban a instalarlo en Misiones, y se fueron a las Malvinas e instalaron el canal allá en, en las islas, eh, así que bueno, en Malvinas la primera vez que se vio televisión fue gracias a los equipos de Canal 12 y a los técnicos este, misioneros, eso también es una historia que, que son esas cosas que uno viste, descubre el, o que tiene la historia que... Que, hace que siempre ¿viste que siempre decimos, siempre hay un argentino en cualquier evento importante, por nosotros sí decimos, siempre hay un misionero en cualquier, en cualquier evento importante, porque bueno, es otro de los elementos que nos vincula con, con esa historia. Y después, lo que hay también, es, son muchos veteranos de guerra de Malvinas, además de los 400 misioneros que viven en, en misiones, porque se han venido posteriormente, este, esta inmigración, estas inmigraciones internas que hubo en los, en los últimos años, que trajeron a chaqueños, correntinos, y que, bueno, que, fueron, que son veteranos de guerra y que viven acá en misiones. Yo te diría que, eh, que, que la cuestión de Malvinas eh, es, es una fecha sensible para los misioneros. Eh, siempre que llega el 2 de abril, sobre todo, digamos, hay como un, viste, en las redes sociales, en los medios de comunicación, a mí, bueno, me llaman bastante de los medios para hablar en las efemérides y la del 2 de abril te diría que es una fecha que moviliza bastante al, al, a los misioneros en general, supongo que tiene que ver con la cantidad de misioneros que estuvieron en, en la guerra, y con, con estas historias que de a poco se van conociendo, y que quizás también tiene que ver con, con, esta, con, con, con lo que somos los misioneros hoy en día, una provincia de frontera, con la cuestión de la soberanía nacional, de la soberanía provincial, ese respeto por, por nuestra autonomía esa idea de sentirnos alejados del resto de la Argentina, que debe ser similar, más, más ahondado todavía en Malvinas, obviamente, entonces, bueno, es una fecha que nos moviliza, me parece, a los misioneros este, cada, cada año. Bueno, pero es muy interesante esto que mencionás, porque, digamos, en una provincia que tiene un clima tan distinto al de Malvinas, el sentido de identidad y de pertenencia y de soberanía es el mismo, Digamos, ¿no? uh -huh. y creo que quizás es eso lo que tiene interesante en nuestro país, digamos, eh, esa diversidad cultural, eh, étnica, geográfica, climática, pero todo converge en una misma construcción de soberanía, no solo en la guerra del año 82, sino que en el caso particular de Misiones tenemos el, el ejemplo ya primigenio de Pablo Areguatí en la década eh, de 1820. Contanos, para ir cerrando, de vuelta, al igual que la charla anterior, qué es... Misiones tiene historia, contanos un poco de, de ese portal, porque imagino que más de uno que nos está escuchando o está viendo esta transmisión se debe haber quedado con ganas de investigar un poco más de la historia argentina, más al norte pero siempre conectada con el Atlántico Sur, eh, ¿qué es ese portal y, y cómo se pueden contactar con él o, o, o con el canal de YouTube de de misiones tiene historia. Bueno, misiones tiene historia.com.ar es, es el portal que, que administro con otra gente en el que, bueno, hablamos de historia de misiones, este, contamos la historia, distintos capítulos de nuestro, de nuestro pasado, eh, estamos justamente, como, como decíamos en la charla, en una etapa de redescubrimiento muy interesante, de producción muy interesante, y desde ese portal la hacemos audiovisuales, materiales históricos, eh, y además estamos en un, en un proyecto que es muy interesante junto al Parque de Conocimiento, que es una institución pública acá de la provincia de Misiones, eh, que es la edición de manuales escolares eh, de los municipios, ¿no? en vez de hacer un manual escolar, por supuesto no ya el que venía siempre, que venía el manual escolar que venía de Buenos Aires, y usábamos acá y sabíamos todo sobre el Cabildo, Buenos Aires, la Avenida Rivadavia, el Obelisco, etcétera, etcétera, eh, si no, después pasamos a manuales de la provincia de Misiones y ahora estamos haciendo manuales de los municipios, historia y geografía de los municipios, eh, además es un proyecto que estamos enfocando en los municipios más chicos de la provincia, Misiones tiene 77 municipios eh, apuntamos a los municipios más, más pequeños, que por ahí no tienen la posibilidad de, de, de, de tener otras herramientas de, para conocer su historia, y es un material destinado a cuarto grado que es cuando ven historia de Misiones que para mí es hermoso de realizar, eh, porque te lleva a conocer las historias mínimas, digamos, ¿no? las historias de, del pueblo, de cómo se forjó ese pueblo a partir de, de los pueblos originarios o de los primeros colonos, este, bueno, toda la, la, la historia que tiene cada pueblo, que, que es un poco esta historia general de Misiones replicada en 77 municipios, así que ese es uno de los proyectos más lindos que, que tenemos, eh, porque eh, yo soy, y, y, digamos, Impulso mucho esta idea de, de la necesidad que tenemos los argentinos de entendernos definitivamente como un país muy diverso eh, y que esa diversidad, en vez de, de ser algo que nos debilita, digamos, es algo que nos enriquece y que nos fortalece, porque nosotros tenemos como pueblo... Tantas interpretaciones distintas sobre los sobre los sobre la, los, la, sobre lo que nos rodea, sobre el mundo que nos rodea, porque depende de si yo vivo en el calor, voy a, voy a tener una idea del calor, y si vivo en el frío, voy a tener una idea del frío, y así con todo, salvo por ahí con la soberanía, como decíamos recién Juan, ¿no? Con la idea de soberanía hay una coincidencia mayor, pero después con los otros fenómenos tenemos tantas miradas distintas, que si nosotros entendiéramos que esas miradas distintas parten de una construcción sociocultural que cada uno vivió por, por ser de una región específica del país, eh, y pudiéramos entender que esa mirada aporta un análisis al mismo problema que tenemos, pero desde otra perspectiva, seguramente vamos a encontrar mejores respuestas, más creativas, más diversas, menos estereotipadas este, de los problemas que tenemos como país, inclusive del, del de la soberanía, bueno, ¿cómo vamos a enfocar Malvinas?, este, pensémoslo desde todas las perspectivas posibles, bueno, hay este, tantas perspectivas, bueno, sumémosla eh, por eso esta posibilidad que nos da el Museo Malvinas de hablar de la historia de misiones desde cómo vemos, o cómo ve un historiador misionero en todo caso los temas nacionales desde misiones eh, la verdad que está muy bueno porque creo que es lo que se necesita bueno, vos lo venís haciendo mucho esto de invitar gente de las provincias y está muy bueno porque yo no sé cómo piensa un salteño sobre Malvinas eh, y capaz que la, sobre la cuestión de la soberanía piensa igual, pero después hay otras, hay otras cuestiones en, en esa identidad que se construye, en es, otras formas culturales, socioculturales de interpretar y expresar lo, los grandes temas históricos, políticos de nuestro país, que puede ser muy interesante y me puede enriquecer a mí, incluso en, en mi perspectiva, así que está, está muy bueno este espacio y, y bueno, este, lo seguiremos acompañando. Bueno Pablo, muchísimas gracias. Eh... Espero que esto de jactarnos, de ser un programa federal, se haga también en los hechos, más allá de, de la mera jactancia. Uh -huh. Nos quedó clarísimo esta, eh, esta perspectiva amplia de la soberanía, desde el microcosmos de, de los municipios, o de las ciudades, o de las localidades, hacia las provincias, la nación argentina, y también este macrocosmos que es América Latina, Sudamérica, eh, en relación a nuestra soberanía en Malvinas. Así que nos quedamos con, con esa mirada también, eh, verdaderamente federal, de norte a sur, de sur a norte, y desde los municipios hacia nuestro país, así que bueno, de ya muchísimas gracias, obviamente en nombre del museo, y bueno, nos estaremos encontrando seguro porque hay mucho por hablar de Malvinas y de la construcción de soberanía de todo nuestro país, que es un país muy grande y gigantesco, así que bueno, nuevamente, eh, Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Juan, un abrazo grande y saludos a, a todo el Museo Malvinas. Bien, y bueno... Quienes nos están viendo, como siempre, nos veremos el viernes que viene a las 18 horas por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich. Hasta pronto.